Hola a todos, soy algo de MakerGal y bueno este es un pequeño vídeo resumen de, a modo de actualización de, de cómo llevo el tema del CNC. Bueno, un poco el problema que tenía es que el eje X pues no era muy muy rígido y tenía mucho movimiento aquí. Entonces cuando a la hora de fresar pues no no fresaba del todo bien, ¿no? esto quedó muy endeble lógicamente. Pues sin más nos ponemos a desmontar las piezas antiguas y montamos las piezas nuevas, así que vamos al lío. Como veis ya hemos terminado de desmontar todo, el, todo lo que había desmonta, que desmontar de la CNC, digamos las partes antiguas. Y nada, ahora el siguiente paso será coger las, las piezas nuevas, eh, volver a montar las ruedas, montar cada uno en su sitio, roscar agujeros y ese tipo de cosas. Y volver a montar con el, con el eje X nuevo. Eh, vamos al tema y veamos cómo queda el nuevo eje X. Lo que haremos ahora eh, es que antiguamente nuestro eje X, si recordáis, llevaba solo una barra en este sentido, entonces ahora lo que hemos hecho es que hemos modificado esta placa para poder colocar dos perfiles tal que así, vale. entonces llevará dos aquí y dos aquí, con lo cual eh, nuestro eje X va a quedar bastante más rígido. Entonces, Ahora lo que necesitamos hacer es eh, juntar estos dos perfiles, para juntar estos dos perfiles lo que voy a hacer es taladrar uno de estos con un agujero pasante de arriba abajo y después simplemente colocaré una tuerca en este carril y un tornillo en este carril y con el agujero que he hecho en esta, en esta barra de aquí pues podré apretar el, el tornillo que está metido por este carril. Ahora voy a taladrar esto y os enseño exactamente cómo, cómo quedaría. Ya tenemos el perfil taladrado, como podéis ver. Entonces ahora lo que haremos será lo siguiente. Introduciremos los tornillos en el carril tal que así. ¿vale? De modo que la cabeza del tornillo se nos desliza por el, por el carril. Y haremos lo mismo con las tuercas. Entonces ahora... Lo único que tenéis que tener un poco de... De cuidado es que tenéis que ir apretándonos poco a poco todos, porque lógicamente cuando apretamos este, pues este lado baja, este sube, entonces no es no no puedes apretar este todo del tirón, este este, es, vale. Tenemos que ir ir apretando poco a poco todos. Una vez que tenemos todo atornillado, nos queda una cosa tal que así, que son dos perfiles unidos. Entonces ahora ya podemos empezar a colocar nuestras placas aquí para, irse, para seguir montando nuestro, nuestro eje bueno se me ha cortado un, un cacho de vídeo que se quedó sin batería a la cámara pero bueno y para que podáis ver cómo ha quedado ahora mismo Vale, con las dos barretas ya ahí atornilladas una contra la otra, con el por el medio y demás, todo montado. Bueno, pues como podéis ver, ya hemos acabado de montar todo el eje X y Z de la CNC. Nos quedan dos o tres cosillas. Sobre todo, nos queda el tema de agarrar los, los husillos a, las, a cada uno de los carros para que la, la máquina se mueva. Pero esto ya lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, en el que ya nos meteremos con el tema de la electrónica, con la CNC Shield de Static Wars, el Arduino 1 y todas esas cosas. Y ya en el siguiente vídeo pues hacemos el tema del, del cableado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de montaje de la, de la CNC y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de CNC.